¿Qué hemos dicho que queríamos hacer? ¿Alguien me recuerda cuál era mi propósito inicial antes de...? Muy bien. La flecha, yo quiero que esta flecha cuando llegue a la pared del fondo se destruya. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que cuando la flecha llegue a la pared del fondo, se destruya, según yo tengo hecho mi sistema. Pues no sé si os acordáis que en mi sistema, los distintos, las entidades están divididas en las que tienen el componente collider y las que tienen el componente colisionable. Dos componentes, dos bits, que indican si yo puedo colisionar contra cosas o si yo puedo recibir colisiones de los que colisionan contra cosas, de los colliders. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que la flecha detecte la colisión con la pared? ¿O dónde miro? ¿Dónde miro para saber qué entidades colisionan con qué otras? En el motor de colisiones... No, exactamente. ¿Cómo puedo saber qué entidades colisionan con qué otras entidades? En el manager de entidades. Casi, va por ahí. No es exactamente en el manager de entidades, pero es en las propias entidades. Tengo que ver las propiedades de las entidades para saber cuál colisiona con cuál. Yo mis entidades las estoy creando a partir de plantillas. De modo que lo que voy a ver es las plantillas como las tengo definidas porque es ahí donde están los datos originales con los que creo las entidades. Así que me voy a, la, a las templates y aquí en las templates por ejemplo veo que tengo el personaje principal, Crimson, que veréis que el personaje principal tiene componente Collider. De modo que el personaje principal colisiona contra cosas. Si yo sigo viendo veréis que la flecha Arrow es colisionable para que el player pueda detectar la colisión contra la flecha. ¿vale? Si sigo más abajo veo que los Invisible Wall son colisionables y que los Invisible Wall 2 tienen las mismas propiedades que el Invisible Wall 1. Con lo cual todos los elementos son colisionables menos el player que es Collider. Y eso significa que mi bucle principal va a coger el player y comprobar contra todos los demás colliders a ver con quién colisiona. Con este esquema no puedo saber si colisionan la flecha y la pared. ¿Cómo puedo cambiar esto para que la flecha y la pared detecten su colisión mutua? Le tengo que añadir collider a la flecha. Si le añado collider a la flecha, la flecha comprobará colisiones con todos los colisionables, igual que hace el player. ¿Hay más opciones? ¿Alguna otra opción? Puedo comprobar que la flecha colisiona con la pared o que la pared colisiona con la flecha. ¿No? Entonces, ¿Podría añadir el componente collider a la pared? Y entonces la pared colisionaría con las demás cosas, o añadírselo a la flecha y la flecha colisionaría con las demás cosas. ¿Cuál elijo? ¿Pared o flecha? ¿Y por qué? Pero la pared, la pared está también choca el player. No, ahora mismo el player choca con la pared. La pared no choca con el player porque la pared es colisionable, el player es collider. De modo que yo siempre compruebo del player contra la pared. Vas a poner a la la pared en la que comprobar? Se lo voy a poner a la pared, directamente, o sea, no. O sea, las opciones, yo he preguntado a quién se lo pongo y por qué y es, se lo voy a poner a la pared, me parece muy bien, decisión potente. Ahora, las dos opciones son, le pongo collider a la pared o le pongo collider a la flecha, uno de los dos tiene que ser collider y, uno col y el otro colisionable para que pueda comprobar colisiones uno con el otro. Pero tú dices que se lo ponga a la pared, ¿por qué?, La pared, en la que no vale, entonces tú dices que le ponga collider solo a una de las dos paredes para que colisione esa contra la flecha, pero la otra no porque no será un collider, solo será un colisionable. Esto es una opción. ¿Alguien vota por ponérselo a la flecha? ¿Por qué? La flecha tiene que comprobar si choca contra algo también. Porque la flecha tiene que comprobar si choca. Yo... ¿Es necesario? De momento, como el personaje principal es el que es collider, puede comprobar si choca con la flecha. La flecha ahora mismo, como hemos visto, es colisionable. Es decir, podemos chocar contra ella. ¿Vale? Pero ¿por qué le. él ha dicho que le pondríamos a la pared porque así podemos ponerle collider a una pared sí, pero a la otra no. Si le ponemos el collider a la flecha, ¿tenemos alguna ventaja? ¿Algún inconveniente? Creo que si se lo ponemos a la flecha, podríamos jugar con spray la la Bueno, eso no tiene... Quiero decir, la flecha, la flecha en el momento en que detectemos la vamos a destruir. ¿Vale? O sea, eso da igual cómo lo detectemos. Vale, os voy a plantear esto para que lo entendáis, porque... Cuesta de ver, pero lo vamos a ver. Yo ahora mismo tengo Crimson, que es el personaje principal, como collider. Eso significa que Crimson comprueba colisiones con todos los colisionables. Con Arrow, con Invisible Wall, y de este hay dos. vale Ahora mismo mi sistema de colisiones es Crimson es un collider, Arrow Invisible Wall son colisionables, por tanto las colisiones es este contra este, este contra este. Si yo le añado a uno de los dos Invisible Walls, vale, pongamos que Invisible Invisible Wall 1 le añado, lo hago Collider contra quién va a colisionar? ¿Qué, qué comprobaciones va a hacer Invisible Wall? 1 si es un colisionable, un, un collider, perdón, contra Arrow y con Invisible Wall 2, ¿vale? Aquí lo pondré así 1 y 2, o mejor lo voy a poner bien para que se vea que son 2, ¿Sí? ¿Esto está mal? No hace falta comprobar las colisiones en No, no, pero no es solo por eso. Es que esto está mal. Va a comprobar más cosas. Me falta uno contra el que Invisible World también va a comprobar si colisiona. Él. Contra él mismo, porque va a ser un collider y un colisionable a la vez. Estas comprobaciones se van a hacer y aquí tenemos dos comprobaciones de colisiones que no queremos que se hagan porque una es invisible wall consigo mismo evidentemente pero la otra es invisible wall con la otra invisible wall y las paredes sabemos que nunca van a colisionar entre ellas porque no se mueven y que además no tiene sentido porque que colisionen entre ellas no nos aporta nada, solo estamos perdiendo el tiempo comprobando eso. Vale, ¿Qué pasa si en vez de ponérselo a Invisible Wall se lo pongo a Arrow? ¿Qué va a comprobar Arrow? Si hago Arrow como collider, ¿contra qué colisionables va a comprobar Arrow? ¿Contra quién? ¿Cuántos colisionables tengo? Pues, ¿Cuáles son? La propia flecha y los dos muros. Los dos muros? Tal cual. Si sí, de hecho, si os fijáis, los colisionables son los mismos para todos. Lo que importa es a quién hago collider. Cada collider comprueba contra todos los colisionables. ¿Qué comprobaciones me interesan más? ¿Estas tres o estas tres? En mi sistema ahora mismo no puedo evitarme. Si a un, si a un elemento lo hago a la vez collider y colisionable, no me puedo evitar la comprobación consigo mismo. No la puedo evitar porque lo hago collider y colisionable. Podría evitarla añadiendo una comparación de si soy yo mismo, no lo miro. Lo cual puede que me beneficie o puede que no, lo tengo que pensar. Pero, ¿cuál me interesa más? ¿Esta o esta? Yo creo que la, de la, pared. la de la pared. ¿Por qué? Lo mismo que he comentado que si se lo pones a la flecha, comprobarías cambiar la colisión en la pared número 2, que no quería que colisionara. Solo quieres colisionar con la de final. Vale, vamos a pensar, como he dicho antes, en escalabilidad. Ahora mismo tengo dos paredes. Cuando tenga 20 paredes, ¿cuál me va a interesar más? Y cuando tenga tres flechas o cuatro... ...en pantalla, ¿cuál me va a interesar más? Eso es lo que tenemos que pensar. Si tengo tres o cuatro flechas... ...¿quiero que las flechas comprueben... ...contra todas las paredes... ...o quiero que las paredes comprueben... ...contra todas las flechas y todas las demás paredes? Yo me quedo con este. Aquí, Arrow, me interesa... ...ver si colisiona con los Invisible Walls... ...si hay 20 más... A lo mejor hay algunos que quiero que colisionen y otros que no. Porque hablamos de Walls. Estos son invisibles, pero pueden ser un Wall cualquiera. ¿Vale? Y el Arrow consigo mismo. Bueno, lo tengo que pagar con el Arrow o con cualquier otro al que le ponga a la vez Collider y colisionable. ¿Vale? Hay más soluciones también. Pero es que otra de las soluciones lógicas que yo puedo optar es porque a los Walls los puedo cambiar de tipo. Yo puedo hacer uno que sea un invisible wall que sea un wall y puedo hacer uno que sea un boundary por ejemplo podría inventarme el término boundary para lo que me impide al personaje pasar pero nada más y puedo hacer un wall que es algo que interactúa con más cosas que no solo el personaje por ejemplo así que yo voy a optar por esta opción pero esto hay que razonarlo para saber qué elijo así que me voy a ir al arrow y le voy a poner el eh, componentes collider y ahora teóricamente el arrow ya compara colisiones pero no tenemos una función que es lo que habíamos definido función de colisión para cuando el arrow colisione con algo de acuerdo así que le voy a añadir al arrow una función de eh, system collision arrow. Así que me voy al syscollision. Y como tengo esta que es Crimson, hago otra que es arrow. Uy. Syscollision arrow. Le pongo su cabecera, como ya había dicho antes. Al arrow anda colisionable esto es un arrow y esto es un colisionable entonces ahora puedo comprobar entre mis tipos si el arrow colisiona, colisiona con un sólido y si colisiona con un sólido lo que voy a hacer simplemente es destruir el arrow para empezar, como el arrow ya lo tengo en ix y tengo una función que es set for destruction que lo que hace es, la entidad que yo le pase en ix la pone para destruir simplemente voy a decir, si chocas con un sólido Man, Entity, Set for Destruction. Ya está. Y con esto teóricamente que acabo de hacer, fijaos cuando ya tengo las cosas hechas con conceptos y las tengo bien compartimentadas como ahora, yo llego, le añado un flag colisionable, le añado una función, miro a ver si choca con tal cosa, destruir, y con eso ya tengo, si funciona bien, que el arrow debe destruirse si no la he liado, como ahora, por ejemplo, template 35, que es este collision arrow, no lo he puesto, porque lo he, de, lo he de, puesto aquí como el global, pero no está en el collision.h. Ahí, aquí. Que es lo que importa, o mejor dicho, incluye la, el otro fichero. Vale, ahora, si yo empiezo el juego, el arrow debería destruirse al chocar con un sólido. Y como veis, en cuanto detecta la colisión con un sólido, el arrow deja de actualizarse, que es el equivalente de destruirse. Yo no la estoy borrando todavía, porque tendría que cambiar mi render para borrar las cosas que ya no van a funcionar, las que acaban de destruirse. Vale, pero ya no funciona. Ahora quiero que ese ese invisible wall de ahí... No choque con el arrow. ¿Qué voy a hacer? Lo que he dicho antes. Cambiarle el tipo. En mi sistema de tipos, que lo tengo aquí, yo tengo aquí definidos crimson, que es el player, mortal y sólido. Entonces ahora voy a crear un nuevo tipo, que va a ser el tipo barrera. De modo que los walls que tenía yo puestos, uno va a ser barrera, con la que yo como personaje choco, pero no choca nada más. Y el otro va a seguir siendo sólido para que yo siga chocando con él, pero el arrow cuando choca con él es cuando detecta que es un sólido. Entonces yo ahora pongo aquí e type Barrier. Y entonces ahora tengo un tipo barrera. Y ese tipo barrera yo ahora ya puedo utilizarlo para decir, el Arrow solo se destruye cuando choque con un sólido. No cuando choque con un barrera. Me voy al Templates y digo. Tengo un Template Arrow. El Template Invisible Wall. Que es el que ahora mismo es sólido. Y el Invisible Wall 2. Que también es sólido. A este Invisible Wall 2. Lo voy a llamar Barrier. Y entonces a este le voy a cambiar incluso el nombre. Y lo voy a llamar template invisible barrier y voy a ensamblar y me dice que invisible world 2 ahora no existe, ¿por qué? y fijaos que me dice en el módulo game manager yo estoy intentando usar un invisible world 2 ¿por qué? porque le he cambiado el nombre en templates ¿vale? y para esto es para lo que me sirve haber puesto el punto módule, para saber dónde me está dando este error, sino el linker, como junta todos los ficheros y ya ha perdido las referencias de los números de línea, solamente me dice el módulo, y es el módulo donde he fallado, en Game Manager, así que ya sé que puedo irme a Game, y aquí buscar mi Invisible invisible Wall, que aquí hay Invisible Wall, invisible uy, fijaos, no estoy usando Invisible Wall 2. Estoy usando Invisible Wall dentro del game. ¿Habéis fijado? Esto me, me iba a suponer un problema. A ver si lo escribo bien. Aquí no está. Estará en el game.h quizá. No está. Curioso. Entonces, ¿por qué me da ese error? Si me lo me da el error en el Game Manager. ¿Por qué me da este error en el Game Manager? El error va a estar en alguno de estos sitios que estoy incluyendo. Como yo aquí he puesto módulo Game Manager, este es el módulo de este fichero. Si viene otra directiva directiva.module, la que sea, no va a afectar y todos estos son ficheros de cabecera. Todo esto se está pegando aquí dentro, así que en cualquiera de estos sitios ahora está el invisible wall 2. Pero como el error lo da al compilar al ensamblar este fichero game.s, está aquí, detrás del módulo game manager. Bueno, no nos ha servido para detectar ¿Cómo lo buscamos? ¿Tú dirías que está en la entidad y no podemos buscarlo más fácilmente? Quizá tengamos un buscar en todos, ¿no? Y vemos que aquí está en templates pero h.s. En el sitio que era lógico, lo habíamos puesto en el template y de hecho aquí esto hay que cambiarlo porque esto es ahora invisible barrier vale pero esto nos ha permitido ver otro error que había por ahí que ahora se va a manifestar seguramente en cuanto yo ejecute yo, yo he definido como invisible barrier no una de las dos en mis templates pero esto no se ha transmitido aquí, porque esto sigue tratándolo como si fuera un solid. Y se debe, que lo hemos visto hace un momento, a que cuando yo en el game creo los objetos, que es aquí, yo creo Template Crimson, creo Invisible Wall, y creo otro Invisible Wall del mismo tipo... Al que le cambio la posición. No estoy usando Invisible Barrier ni Invisible Wall 2. Que es el que tiene la otra propiedad que yo he cambiado ahora. Así es que aquí simplemente tengo que cambiar esto. TMPL Invisible Barrier. Y ya quitarle esto. Y ahora mi Invisible Barrier. Debería. De no chocar. La flecha. Porque es un Barrier, no es un Solid. Como la flecha choca con Solid, Entity Solid, no choca con Barrier. Pero claro, ahora tenemos un pequeño problemilla adicional. Y es que yo tampoco. Yo tampoco choco con el Barrier. ¿Cómo puedo solucionar el choque con el Barrier? ¿Cómo puedo hacer que yo sí que choque con el Barrier? ¿Dónde tengo que mirar eso? ¿En la física? No. ¿Con qué cosas he dicho yo que colisionaba el personaje principal Crimson? Si es Collider, con las que han colisionado. El, el personaje principal es Collider. Choca con todos los colisionables. Todas las demás cosas son colisionables. Entonces, teóricamente, yo sí detecto esa colisión, pero no reacciono a ella. ¿Por qué no reacciono a ella? ¿Dónde reacciono yo a las colisiones? ¿Dónde está... ...lo que pasa cuando yo reacciono a una colisión... ...en physics no... ...no tengo en physics las reacciones a las colisiones... ...lo tengo en collision. ...en colisiones donde están las reacciones a las colisiones... ...así que me tengo que ir a buscar... ...en collision. ...porque aquí como hemos dicho tengo mi función... ...que reacciona a las colisiones del arrow... ...y la he copiado... Que no sé si os habéis dado cuenta de la reacción a las colisiones del principal. Y aquí, ¿qué hay que cambiar para que yo pueda reaccionar a una colisión con un barrier? La máscara, ¿qué hago? ¿Qué pongo? Vale, ¿cómo, ¿cómo hago ese type solid y type barrier? La tengo que declarar? Está ya. Porque los tipos yo los tengo de, definidos como bits individuales. Entonces yo ahora lo que hago es dec, decir, aquí hago una máscara que tiene encendidos el bit solid y el bit barrier. Y si alguno de los dos está ...en el tipo de la entidad con la que yo he colisionado... ...tanto si es un solid como si es un barrier... ...el resultado de este AND dará distinto de cero. Y si no está ninguno de esos dos en el tipo con el que he colisionado... ...entonces no dará distinto de cero, dará cero. Ahora con eso puedo colisionar con los dos. Y esta es la ventaja de hacer los tipos de entidad también como flags, como bits. Porque yo puedo hacer los tipos correlativos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pero si yo hago los tipos correlativos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada tipo, lo que aquí tendría que hacer ahora es dos comprobaciones. Es el tipo 1, salto. Es el tipo 2, salto. Me costaría más caro, ¿vale? Claro, si yo tengo 60 tipos no puedo hacer los flags. Lo tenéis que hacerlo según lo que necesitéis. Si tenéis 8 tipos de entidad, que sean flags. Si no, lo hacéis como individuales. Y luego incluso haciéndolo como individuales, igual que en los tiles, se pueden hacer grupos de que todos los tipos que sean de una manera los agrupamos juntos para que tengan un mismo bit y cosas así. Y ahora la flecha va y si acaso cuando yo me mueva debería de colisionar con los dos. ¿Vale? Ya tengo colisión con los dos, la flecha detrás.